durante el programa le vamos a traer algunos materiales de hip hop y rap muy importantes que pueden verlo eh, nada, el señor Cristian Casablanca Cristian Casablanca vamos a ver un pone en picture y picture los muchachos Cristian Casablanca una persona que todo el mundo lo conoce por buca sonido un tipo que ostenta lujos, vi una página de reloj falso flaco donde <ríe> lo agarran camán Agarran Camán a él, a mi amigo hermano Lajazá. Agarran Camán al lápiz consciente. Agarrado el Camán. De reloj falso y eso. Pues entonces pasa que el maestro no metió la pata en cierta forma. ¿Por qué digo que no la metió la pata en cierta forma? Porque yo privado puedo decir lo que yo quiera. Privado yo le puedo decir... Puedo discutir con quien sea e insultar a quien yo quiera. Pero es privado. Ahora, si yo lo hago público, ahí se ve feo. Lo que hizo el maestro fue que parece ser que cuando Alexander, él necesitaba el dinero para pa ayudar a pagar a los muchachos de la Universidad OIM, parece ser que Alessandra le ofreció dinero a él que le iba a pagar. Alessandra MVP, la que los seguidores me odian, pero yo lo amo. Eso para ustedes. Pasa que Alessandra parece ser que no le cogía el teléfono. No le cogía el teléfono. Venía, halo. ¿Qué tú haces? No estoy ocupado trabajando ahora. ¡Ey! Llamaba. El, eh, esta como llamada será transferida de uso de voz. Y llama a Iván y el maestro se estaba quillando, e incomodando, porque Alessandra no aparecía. Pasa a ser. ¿Qué maestro? Parece que en confianza, porque es una en confianza, o sea, independientemente de lo que le dijo a la Alessandra, no estuvo bien. Alessandra es una dama que hay que respetar y no estoy de acuerdo con esos insultos contra, contra Alessandra. Estoy muy, o sea, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque usted no puede eh, usar ese tipo de expresiones contra una dama. Ahora, el maestro hizo eso confiando en esa persona, que el maestro sabe quién es, porque el maestro no me puede decir a mí que él no sabe a quién él le mandó esa nota de voz. El maestro no me puede decir a mí que él no sabe a quién le mandó la nota de voz. En confianza vino, Juan y, y lo tiró para adelante. Y el pobre maestro quedó encharcado y todo el mundo comiéndose en las redes, porque alguien vino, que le dieron la confianza y se pasó de fresco. Porque es una nota de voz que ustedes me van a decir a mí que maestro. Que, que, ah, yo le voy a hacer esa nota de voz para subir en las redes para dañar a Alessandra. Eso es mentira. Es una nota de voz que se la mandó a alguien. Y esa persona parece ser que estaba aquí con madre, yo, bueno, ya con el maestro y dijo: Bueno, por aquí yo te voy a dar para que te den duro. Y así mismo le fue. Por eso yo creo que Alessandra no va. Ah, creo yo, porque ahora demandan hasta por... Porque tú me mires más demandan ahora. Pero yo supongo que Alessandra no va a demandar ni a maestro, ni va a hacer ningún, nada legal porque el maestro no lo hizo público, ese comentario. Ese comentario el maestro lo expresó de forma ustedes saben, privada. Y un amigo mío, eh, Ricky, que no puede pasar 15 días que no se hable el maestro. Siempre hay algo que hay que hablar del maestro y el maestro siempre está en boca de todo el mundo. Yo lo que creo es que el maestro tiene que pedirle disculpas a Alexandra porque al final ella le cumplió. Ella le cumplió. Entonces el maestro que le dijo tú eso dicho y le dijo de todo ahí. Le dijo tanto dicho, mire, que hace una canción con tanto dicho que le dio una canción completa se hace. Yo el maestro... Le pido disculpas a Alessandra. Mira, sedí, estaba molesto. Porque tú no me cogías el número. Eh, por favor, ayúdame. Que tú sabes que tú eres de la mía. Que no quise hacerte no quise hacerte daño. Y ya. Eso es lo que tiene que hacer. No, eso es lo que tiene que hacer. El maestro lo que tiene que hacer es eso. Porque no fue culpa maestro. En verdad, aunque dijo todo esos disparates, lo dijo. Que no estuvo bien. Pero tiene que pedir disculpas, tú sabes, porque el pobre maestro parece que la confianza lo traicionó. La confianza lo traicionó. Y como siempre le digo, el maestro siempre está en boca de todo el mundo porque el maestro es el sonido. Señores...